el otro por compañero vale si un compañero vaya el otro está al lado el otro está este a a recuperar la mano después discutimos de aquí aquí discutimos ¿no? donde estamos estamos a muy feo ¿Vale? vamos No eres momento yo, Kenko, el del momento más tu bienvenidos primos, a este miércoles deportivo. Hoy disfrutaremos de este clásico del fútbol mundial, Ecuador versus Perú. Y empiezan las emociones del fútbol, ya está en la mitad de, de la cancha, va saliendo Ecuador, Estigua si sí la abre, lo vea, Cristian Gaona, Cristian Gaona va a desbordar. Ahí está peleando, la tiene Perú, la tiene Perú que sale jugando, tocando, ahora sí la pelo para el centro, Y ahí está, presa, anticipa, le da hacia arriba, banqueta, banqueta y no, balón para Perú, balón para Perú. Y ahí un nuevo ataque del equipo ecuatoriano, viene el número 6, Juan Carlos Córdoba, la clava, palazo, palazo, palazo, palazo, se salvó Perú, se salvó Perú, muy cerca de Ecuador, viene otro rebate y contraataca Perú, contraataca Perú, se viene Perú, el número 2, el número 2 se va atacando, se enfrenta a Brian que lo sigue de cerca, el número 4, ahí está el balón en el medio campo y ya, pelota para Ecuador, sale, Ecuador sale y empieza a dominarse de la cancha Ecuador, ahí está tocando la mitad de la cancha con tranquilidad, sin presión de ningún rival peruano. Vamos a ver ahora qué, qué intenta Ecuador Aparece y sale el número 5 El defensa central Joao Guevara Vamos a ver qué hace el zurdo La abre para su lateral Se lleva toda la banda Ahí está Jairo Reza Vamos a ver el centro Qué tal Sí, sí, sí, sí Buena, buena, buena Para Cristian Angueta Que le toca el número 10 y... Sale, sale pero De esta manera Finaliza la primera parte Vamos al descanso Y la segunda parte llega con algunos cambios en el equipo ecuatoriano, ahí está Ricardo también intervención del portero Santana y adelante está Ariel, vamos que se vienen los goles claro, no, no. Claro. Duarte, mamita, mamita, mamita se salva nuevamente, Perú la sacan como pueden, se acerca ya el gol del equipo ecuatoriano atención con tiro libre tiro libre, peligroso, ahí está el arquero falla, Jairo Reza el número 11, sí, gol Gol de Ecuador, Ecuador 1, Perú 0. Tras el 1-0 se pone un poco friccionado el encuentro. Ahí está caído el jugador del Perú y también el jugador de Ecuador. Y Perú quiere el empate, el arquero saca apresuradamente un buen saque. La peina, El sigue el delantero peruano, se va a Perú, cuidado, cuidado. Ahí está bien la defensa ecuatoriana, la saca hacia arriba. Nuevamente sale Ecuador con el toque, ahí está Joao, Joao. La tiene en el centro Lenin, Lenin sí... Para Ariel, Ariel. A un toque el número 6 lo ve abierto. El número 17, Ricardo. 7, Ricardo. Ricardo, se si viene. Este es bueno, este es bueno. Así, el centro, el centro. Buenísimo, Lenin. Se la pierde increíblemente. Pero, pero, pero esperen. Ahí tiene la revancha. Lenin, sí, adentro. Gol, gol, gol de Ecuador. Gol de Ecuador. Ecuador 2, Perú 0. Y un ataque más de Ecuador. Me parece que quieren el tercero. Ahí estaba el centro del zurdo. Reza para Ariel con el número 2 adentro. El arquero se equivoca. Gol, gol, gol, gol de Ecuador. 3 a 0. Falta peligrosa para Perú. Y está el número 8. Y también Ecuador ha cambiado de arquero. Ahí está Damián Borja. Atentos, atentos a este tiro libre. Un momento, un momento. El árbitro va. Llamada de atención para el número 10 de Ecuador Ahí está y también para el número 19 de Perú Los dos con amarilla Cuidado, la próxima las duchas Y cobra el tiro libre por fuera de la barrera Y sin peligro, sin peligro, Saca Ecuador Y quema sus últimas variantes Entra el 16 por el número 10 Y no se cansa de atacar a Ecuador uh, Saca Perú, saca Perú No se da por vencido, quiere el gol del honor pero jugador quiere un gol más vamos a ver este centro para Lenin Quereta. Nada, nada. termina y saca Perú. y se viene el último tiro libre del partido final final final gracias a todos Ahí estuvo el resultado vamos a ver qué tienen que decirnos hoy los protagonistas de este encuentro Bueno, muy satisfechos con los resultados pero gracias Hemos dado un pasito, esto es el primer paso, mañana queremos que eh, la gente también nos acompañe y seguir, a pasando un poquito más. Hoy poquito de partido muy, muy complicado, pero se ha hecho lo que se ha podido. Lamentablemente el equipo del Perú ha perdido, pero ya será para la otra temporada. Pues nada, a seguir para adelante, a trabajar y a luchar. Bueno, el resultado de Perú-Ecuador ha sido de 3 a 0 para Ecuador, y el partido ha sido muy limpio ser sí, un partido muy lindo y muy bonito. Ha sido un partido interesante, entretenido, simplemente principio estaba muy volado, Más después han salido los refuerzos, hemos conseguido el primer gol y ha venido todo lo siguiente, pues, por el gol que metimos, en el pañeta Contento importante, la victoria que es lo mejor también. Bueno, pues ha sido un partido bueno por parte de nosotros, hemos pues, dominado todo el partido eh, la verdad que han llegado los goles tarde, pero iban a llegar. de nosotros que iban a llegar, iban a llegar los goles. Eh, la verdad que el equipo ha de bien, se todo los cambios y es muy contento por el encuentro. allá ya, ya sabe, mamita, yo harta de si ¿sí me entiendes, Capuchal, mata, acá y esto, si ¿sí me entiendes, lo bien